en el Hospital de la Cruz Roja, de donde venimos. Este modelo y sistema de trabajo lo introdujo el doctor Castelló, jefe de servicio de radiología de entonces, copiándolo de la escuela norteamericana. Y fue totalmente novedoso en esos años, ya que hasta ese momento en nuestro sistema sanitario madrileño no existía esta figura que lo, lo realizaba. Cretacia así se convirtió en una pionera en la realización de ecografías realizadas por los técnicos. Desde ese momento y hasta ahora, donde también son parte importante en la formación de técnicos ecografistas y en la formación de residentes de radiología, eh, la profesión de técnicos con este enfoque se ha ido extendiendo en muchos hospitales de nuestra comunidad y fuera de ella. Los técnicos trabajan hoy todo con todo con nuestros radiólogos, que tienen una total confianza de ellos, con ellos en el diagnóstico tanto en el ámbito abdominal, urológico, pediátrico, muscular y en el estudio de la mama, colaborando con los dióxias renales y trabajando con los metrólogos eh, también en funciones de mama, tiroides y hepática. Los congresos como el que inauguramos hoy son sin duda un foro excelente para impulsar mejoras en el ámbito profesional en una disciplina en continuo proceso de cambio como la vuestra. En muchas especialidades y servicios de nuestro hospital estamos ya dando pasos a lo que se llama medicina personalizada, adaptando terapias, técnicas y procedimientos a las características del paciente como un camino para obtener mejores resultados en la salud. Aquí estoy segura en que todos podemos ir avanzando hacia una radiología personalizada, en la que se elija qué tipo de prueba o protocolo necesita cada paciente según la patología que sufra. No puedo terminar este acto de inauguración y de bienvenida sin mencionar el esfuerzo enorme de los profesionales del área del diagnóstico de la imagen y del servicio de radiología de todas las categorías y estamentos en los peores momentos de la pandemia de COVID, en los que tuvieron que modificar sus funciones, sus cometidos, para ayudar al manejo de estos pacientes cambiando de manera radical su actividad habitual. La importancia de las ecografías cambió en la primera ola por la complejidad de estos pacientes, que era mucho mayor, y por la exposición al COVID que tuvieron que afrontar esto, los técnicos que fueron los más afectados del servicio por la pandemia. Se reforzaron turnos y plantillas dedicando mayor actividad a las urgencias, a las unidades portátiles y al escáner, lo que hizo posible disponer de un rápido diagnóstico para pacientes COVID como no COVID, fundamentalmente los pacientes oncológicos. Por tanto, y para finalizar, me gustaría que diéramos un fuerte aplauso en agradecimiento a su entrega, dedicación y vocación, que fue fundamentalmente para la atención de nuestros pacientes durante la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias y espero que este primer Congreso Internacional de Ecografía pues, sea muy exitoso y todos saquen provecho de los aprendizajes y de las enseñanzas en este magnífico programa que tienen organizado. Tiene la palabra la doctora Ángeles Fernández Gil, secretaria general de la Sociedad Española de Radiología Médica. En el nombre de la Sociedad Española de Radiología Médica, eh, de la cual formáis parte muchos de vosotros, eh, de todos he sabido lo importante que es, son los servicios de radiología en un hospital y en, en atención primaria también. Y parte de esa importancia la tenéis vosotros. El servicio de radiología no puede funcionar sin los técnicos en, en, en radiodiagnóstico y para nosotros es una parte absolutamente fundamental. De hecho, en la Sociedad Española de Radiología Médica tenemos habitualmente un contacto fluido con vosotros y hay dos temas eh, que nos preocupan en este momento. Eh, uno es este, porque nosotros aquí, que es el tema de la ecografía. Nosotros pensamos que la atención al paciente desde el punto de vista radiológico no debe salir del servicio de radiodiagnóstico. Eh, hay que dar una atención eh, eh, integral al paciente desde el punto de vista del diagnóstico por imagen y para eso eh, las pruebas tienen que estar centralizadas en el servicio de radiodiagnóstico. Eh, ya sabemos que la ecografía es una técnica inocua, fácil, barata y muy disponible para muchos profesionales, lo cual yo creo que es un beneficio para el paciente, pero sí que es verdad que muchas de las pruebas eh, deben salir de la de ecografía, deben salir de los servicios, porque eh, tenemos mucha demanda ¿no? y, y es una, es una técnica pues, muy fácil. Nosotros pensamos que que los técnicos eh, es importante que hagan ecografías igual que hacen resonancias que hacen escáner pero siempre formados con una formación de calidad para la cual la serán está a favor de, de liderar esa formación eh, otro de los aspectos importantes, que quizás el más importante de todos, es reivindicar desde aquí una formación de grado para los técnicos de radiodiagnóstico. Eh, no se entiende que España sea el único país de la Unión Europea en la que los técnicos de radiodiagnóstico tengan una formación de formación profesional. Reivindicamos una formación de calidad universitaria, de grado, eh, con unos técnicos que estén a la altura de los técnicos de la comunidad europea, adquiriendo y asumiendo la las responsabilidades propias de su rango y participando con calidad en la atención integral del paciente. Por lo tanto, esos son los dos puntos fundamentales, quizás más este segundo, porque lleva implícitas muchas cosas. Entonces, desde aquí, la reivindicación un poco de la SERAM, bueno, primero daros el apoyo eh, y daros las gracias por estar ahí apoyándonos y ayudándonos a nosotros. Nuestro trabajo como radiólogos no sería posible sin vosotros, de ninguna de las maneras, eh, pero lo importante para nosotros es tener técnicos bien formados y, que, y que, sepan, que sepan estar a la altura del siglo XXI y de las demandas que tiene tanto el paciente como la tecnología. palabra don Juan Felipe Rodríguez Ballesta, presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. Gracias. Gracias. Eh, buenos días, ilustrísimo señor viceconsejero de asistencia sanitaria, doctor don Fernando Prado Roa. Señora secretaria general de la SERAM, doctora doña María Ángeles Fernández Gil. Señora directora médico del Hospital Universitario Getafe, doctora doña Rosa Fernández Lobato. Señor presidente del comité organizador del evento y todo su equipo, don Antonio Lanzas Carmona, componentes del colegio profesional de técnicos superiores de sanitarios desplazados para la ocasión. Doctor don Jorge Mario Sánchez Reyes, en representación del servicio de diagnóstico por la imagen y de todo su personal. Señor don Germán León González, representante de la agrupación Mutual Aseguradora. Señor don, señora doña María José Mateo, representante de Siemens Health years señor Don Egoitz Zavala Yurrebaso, de Canon Medical Systems, señor Don Eduardo Aparicio Ruiz, representante de General Electric, componentes del equipo del Comité de Dirección del Hospital Universitario de Getafe, señora Vicepresidenta de SETS, doña Mariana Melgares Delgado, señor Secretario General de Sietes, Francisco Montero, señor Presidente de la Tesga. Juan Ramón Pérez Gómez, señor don Juan José Belilla, de Topline, Servicio de Mantenimiento del Hospital de Getafe, Biotme, Tecnología Médica, Banco Sabadell, congresistas, todos, congresistas, todas. En especial, los venidos de fuera, tanto de otros países como de otras comunidades autónomas. Bienvenidos, benvenuti, welcome, bienvenidos. torri, bienvenido. Para nuestra entidad de derecho público es un honor llevar a cabo la realización de este congreso en la Comunidad de Madrid, el cual era muy necesario para afianzar e implementar la figura del tesí ecografista en España. Un grupo de excelentes ecografistas nos propusieron la idea de celebrar un congreso de las características que, que tiene este tipo y el cual tenéis en vuestras manos en el, en el libro que se os ha entregado. Esta área de aproximación de diagnóstica, la ecografía, es un ámbito en el cual el médico radiólogo y el técnico superior en imagen para el diagnóstico deben ir de la mano, tal como ya ocurre en determinadas comunidades autónomas. El objetivo es convertirlo en una realidad en el resto de las comunidades autónomas de España. Este congreso también está siendo observado vía online en streaming desde diferentes países. Está avalado académicamente por la SERAM, Sociedad Española de Radiología Médica, Va a ser acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y está declarado de interés científico sanitario por el Ministerio de Sanidad. Ilustrísimo señor Viceconsejero de Sanidad, doctor Prado, su, pres su presencia hoy aquí significa mucho para nosotros. Al estar usted aquí presente en este Congreso, se obtiene un realce y una notoriedad Notable, conceptos estos que pienso son merecedores de, de nuestro evento, si bien sin su presencia posiblemente quedarían más difuminados. Muchísimas gracias a usted y al excelentísimo señor consejero de Sanidad. Señora Secretaria General de Serán, doctora Fernández Gil, agradecer su presencia hoy aquí y también el apoyo sin fisuras que su sociedad médica tiene hacia nuestro colectivo para la transformación de nuestros estudios actuales en grado universitario. Y gracias a sí mismo por avalar académicamente nuestra actividad formativa. Traslade mis respetos y gratitud a la doctora doña Asunción Torregrosa y a todo su equipo directivo de la SERAM. Señora directora médico del Hospital Universitario Getafe, quiero darle las gracias por estar hoy aquí junto a nosotros, por presentarnos en la mesa inaugural y por colaborar con nuestra entidad colegial y el comité organizador en la organización de este evento. Quisiera agradecer, igualmente, la presencia en nuestro Congreso de técnicos superiores en imagen diagnóstica venidos de Gran Bretaña, Portugal e Italia de talla internacional, tales como la señora Jill Harrison, la señora Rute Santos y el señor Mario Ortino. Thanks a lot, Muito obrigado, grazie tanti, que han venido a exponernos su gran experiencia en sus respectivos países en el ámbito de la ecografía. Hacer también mención al Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas, el cual nos seguirá en el día de hoy y en los subsiguientes, gracias a don Juan Carlos Orjuela Moncada. Este colegio ha apoyado desde Sudamérica la reivindicación del grado universitario hacia nuestros profesionales. Gracias a todos los componentes del comité organizador y del comité científico y a los representantes del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios, ...de la Comunidad Valenciana. Quisiera agradecer a sí mismo a doña María Concepción García Escudero... ...representante de formación de este hospital. A don Javier Rodríguez, jefe de mantenimiento y todo su equipo... ...incluyendo Fran y Alfredo. Y a don Javier Gómez García, jefe de comunicación del mismo. A continuación voy a leeros un escrito que eh, nos llegó... ...de la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid... ...hacia nosotros. Eh, el escrito lleva fecha 21 de septiembre de 2022... ...y dice lo siguiente. Querido Juan Felipe, muchas gracias por invitarme a la inauguración... ...del primer Congreso Internacional de Ecografía para Técnicos Superiores... ...en Imagen para el Diagnóstico... ...que va a tener lugar a las 9 horas del próximo jueves 13 de octubre... ...en el Hospital Universitario de Getafe. Me siento honrada por ello y lamento me sea imposible acompañarles... ...pues esa mañana asistiré a una sesión, a una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. Quiero desearles todo lo mejor para el acto, a cuyos asistentes les ruego que transmita mi afecto, y para el conjunto del encuentro, que espero tenga mucho éxito. Le mando un fuerte abrazo y le doy las gracias por sus buenos deseos, a los que les correspondo con los míos, para todas las personas que van a hacer posible la celebración de este Congreso. Y mi aprecio para todos los miembros del Colegio Profesional de Técnicos Superiores de Sanitarios de la Comunidad Valenciana y en particular para usted como su presidente. Firmado la muy excelentísima señora doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, yo simplemente para acabar mm, os voy a decir lo que digo siempre a todos los congresistas en todos los congresos donde he estado. Que os sea de provecho todo lo que se os va a explicar hoy aquí y mañana y pasado. ...porque va redunda siempre en, en la mejora de, primero de, de conocimiento vuestros y después como consecuencia de ello en lo que es eh, la mejora de las prácticas profesionales. Únicamente siendo buenísimos profesionales, sabéis que nosotros tenemos un poco de dificultad en ello por ciertas cosas que ya no viene al caso a nombrar... ...pero únicamente demostrando que somos los mejores profesionales se nos, se nos colocará en el sitio que nos merecemos que será el realizar nuestros estudios en el ámbito universitario. Muchas gracias. Y por último, damos la palabra, no sin antes agradecerle muy sinceramente su presencia aquí, con la agenda tan llena que tienen y tantísimas obligaciones, a nuestro viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, don Fernando Prados Roa. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias, directora médica del Hospital Universitario de Getafe. Gracias también y os agradezco vuestra presencia a la Secretaría, a la Secretaría General de, de la Sociedad Española, es la Sociedad Española de Radiología Médica y al presidente del Colegio Profesional de Técnicos Sanitarios de, de Valencia. Bueno, y a todos ustedes por, eh, por estar aquí hoy, por asistir a este primer Congreso Internacional de Ecografía, que como veis apoyamos desde el Ser Más de una forma decidida y, y contundente. El consejero, el doctor Ruiz Escudero, tampoco ha podido estar aquí por las mismas razones que la presidenta, pero eh, bueno, pues me ha pedido que os envíe a todos un cordial saludo y sus deseos de que este eh, primer Congreso Internacional de Ecografía para Técnicos eh, sea un auténtico éxito. Y lo queremos porque de, ver, de verdad pensamos que es absolutamente necesario que la evolución de la asistencia, de la asistencia sanitaria se realice de acuerdo al criterio de sus profesionales. Mi experiencia en la gestión de, del SERMAS me dice que si se consiguen eh, nuevos logros y se consigue eh, avanzar en, en la atención al paciente es por el impulso decidido de sus profesionales. Todos los cambios de procedimientos eh, que se aceptan que se introducen dentro de nuestro sistema sanitario, se incluyen porque hay profesionales decididos a producir ese cambio. Y ese cambio no es fácil. Y no es fácil porque tiene que romper eh, inercias y monotonías que hacen que el profesional pues, eh, eh, pues, eh, tenga que formarse, tenga que volver a, a, a inventar, a rehacerse, para eh, realizar la tar una, una tarea que va a, a, a sufrir, lógicamente, unos cambios por el bien del paciente. Y esto no siempre es fácil. No desde todos los profesionales se ve con normalidad que eso se esté produciendo, que haya una formación continua, que, hacia, que haya una evaluación continua de la actividad que estamos haciendo. Y esa dificultad eh, la estáis venciendo aquí vosotros hoy, eh, participando en este primer congreso que espero que se pueda repetir en años eh, siguientes y que podamos seguir avanzando en esta línea, porque estamos convencidos que la ecografía es, eh, bueno, es uno de los métodos diagnósticos eh, más rentables y más eficientes de, de nuestro sistema sanitario. Como muy dicho la doctora Fernández Gil, eh, tenemos eh, bueno, pues muchas posibilidades con este método diagnóstico para incrementar eh, la atención sanitaria de nuestros pacientes y por ello pues, es importante que se produzcan estos cambios y que le demos eh, bueno, pues una mayor importancia al papel que, que vosotros estáis eh, desempeñando. Este tipo de eventos, ya digo, proporcionan muchísimo valor al sistema, eh, son base de nuestros cambios y son base de eh, que podamos seguir avanzando en la línea en que queremos hacerlo del ser más. Y por eso agradezco muchísimo al comité organizador, al comité científico que ha participado, a todos los que vais a participar en él, tanto en las sesiones como en los talleres, y que de verdad sirva el provecho y sirva para el desarrollo de vuestra profesión, que estoy seguro que avanzará en los próximos años de una forma muy decidida. Muchísimas gracias. Así que sin más por lo menos, y para que empecéis cuanto antes, damos por declaramos inaugurado este congreso. Muchas gracias.